Dibujamos la forma de la casa. Ten mucho cuidado al cortar las piezas. Así quedó la casa de Steffi y Serge. Puedes comprar tu hélice o si prefieres puedes hacerla con cartón.